Familia Niner, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al podcast de Canal 49. Eh, los saludo esta vez en martes, ayer eh, me fue un poquito difícil hacerlo, compromisos, eh, sobre todo esto de, de la ofrenda, se viene el día de muertos, ¿no? ya estamos aquí este, recibiendo queso a los niños, no. mañana a los adultos y espero que en todas sus casas estén todos muy bien. Los saludo aquí en YouTube, en iVox, en Spotify, a los que estén escuchando, espero que estén teniendo días eh, tranquilos, días nostálgicos para algunos no. que se nos han adelantado, Niners también que se nos han ido. Como muchos de ustedes saben, pues mi papá también hace tiempo, hace un añito y Cacho se fue. Y era Niner de corazón, por él eh, en gran parte soy Niner, entonces eh, ya lo estoy esperando. Y tuve que preparar todo muy chido para que llegue y encuentre todo en buenas condiciones. <risas> él es mi madre, ¿no? Y ya más. Espero que también sus difuntos los visiten, que tengan sus ofrendas ya listas o lo que sea que quiera que hagan. Y si creen en esto, pues qué chido. Y si no, pues está bien, no hay bronca, ¿no? Y recordemos a los Niners que se nos adelantaron. pero bueno eh, eh, saliendo de esos temas, ¿no? no sé si tristes o nostálgicos o macabros o como sean, estamos felices, estamos felices nuevamente no, estos Niners que son este carrusel de emociones, esta montaña rusa, este, esta rueda de la fortuna de emociones que juegan con nosotros semana tras semana, dos semanas bien frustrantes contra Atlanta, contra Kansas City y vienen y otra vez nos regalan esa victoria contra los que ya son nuestros clientazos, los carneros de Los Ángeles, ¿no? Eh, victoria contundente, victoria eh, una segunda mitad bastante, bastante, bastante eh, poderosa de los Niners. Y ahorita hablamos de todo eso, ¿no? Primero, eh, ya saben, miembros del canal, ya se viene el sorteo 14 de noviembre para el boleto de los 49ers contra los Cardinals en el Estadio Azteca. Bandera de Fiel a México, casco réplica tamaño original o tamaño real pero una réplica ahí de, de, de utilería pero que les voy a regalar a los miembros del canal entonces todavía están a tiempo ya saben que hasta el juego de los de los eh, eh, el día del juego de los eh, cargadores se acaba ya quien se vuelva miembro después de ese día ya chafió entonces tienen hasta ese día para volverse miembros del canal y, este, y todos van a poder participar en la, en la rifa de estos sorteos para el 21 de noviembre juego de los Niners en México este, también está el botoncito ahí de gracias, también pueden este, apoyar al canal con eso y podemos seguir haciendo estos regalos que vamos a seguir haciendo durante toda la temporada, durante el off season Yo sigo regalando semana tras semana, que diga mes tras mes cosas a los Niners. Por ahí si nos colamos a playoffs, ya saben que se me aloca y luego empiezo a regalar más cosas y más cosas. Entonces, esperemos que lleguemos muy lejos. Pero bueno, las cosas pintan muy bien para los Niners en este momento. ¿no? Hace ocho días en Canal 49 hablábamos de, o yo hablaba, no, sacaba un poco, creo que mi, mi sentir y el, el sentir de muchos también por aquí. No quiero decir de todos, no todos vemos las cosas a veces con la misma lupa o no las medimos con la misma vara. Yo estaba un poco, eh, no enojado, sino frustrado. Por todo el talento que se tienen en esta escuadra. Y entre que lesionados y entre que Shanahan y entre que el rendimiento. Pues nomás no se ven resultados. ¿no? Tenemos un equipo plagado de talento en ambos eh, lados del campo. Y me atrevo a decir que hasta en equipos especiales. Robbie Gold sigue dando un muy buen año. Y como se los decía en la plática, pues partido. Eh, tenemos regresador de patados, el señor Ray Rick McLeod. Eh, nos está dando esas 10, 15 yarditas extras que le ayudan en demasía a la ofensiva, ¿no? Pero vamos a ir hablando a desmenuzando un poquito todo esto. Y empecemos pues con el tema que, que creo que a todos nos, nos, nos, nos incumbe y por todos lados fue la noticia, ¿no? In, un, hubo quienes incluso ya lo dieron como el MVP de la, de la semana y yo creo que va a ser premiado, ¿no? De estos jugadores este, premiados por diferentes marcas, <coughs> jugador de la semana, ¿no? Christian McCaffrey que se estaba desperdiciando en las Panteras. Un trade que yo no veía venir, yo no pensé que San Francisco fuera a hacerlo. Por esta cuestión de que los 49 siempre están eh, interesados en todos y al final no agarran a nadie. Se aventaron, se trajeron a Christian McCaffrey eh, a un precio muy, muy elevado. Que fueron cuatro rondas del draft, ¿no? No hay pri no primeras porque no tenemos... Se hablaba de que las Panteras eh, se habían equivocado a la ese straight, pero creo que fue un ganar-ganar para ambos. Las Panteras nutren su draft. Nosotros no nos quedamos tan pelones en el draft que viene. Y, este, y las Panteras están corriendo bien el balón a pesar de la ausencia de Christian McCaffrey. Entonces creo que a ellos no les pesó que a nosotros eh, nos vino a beneficiar muchísimo. El señor Christian McCaffrey para esta ofensiva se ha vuelto un revulsivo Total y completo. Con Kansas City vimos apenas una asomadita de lo que podía ser McCaffrey. Y en esta ocasión ya vimos todo el potencial. Y, y todas las maneras en las cuales puede explotar el señor eh, Kyle Shanahan a Christian McCaffrey. Algo que había estado haciendo con Divo Samuel. Pero Divo Samuel al no ser un corredor nato se quejaba mucho. O no estaba tan contento con el rol de corredor, los golpes. Christian McCaffrey es un corredor que no tiene... ...pues básicamente ningún problema en estar recibiendo pases, ¿no? Y hasta lanzó. Lo de Christian McCaffrey, una locura este fin de semana. Eh, coreback, corredor y receptor, ¿no? Lanzó pase de anotación a Brandon Ayuk. Anotó por pase en... en, en ...envío de Jimmy Garoppolo Y por tierra también, ¿no? Eh, <ríe> ahí por el centro. <ríe> yardas por aire, yardas por tierra. 94 por, por tierra. 55 por aire. Eh, y 34 por pase, ¿no? Entonces, una cosa, una locura lo de Christian McCaffrey. Y, y me parece que esto viene a eh, poner muy nerviosos a muchos rivales. Lo decía en la práctica, pues bien. ojalá nos hubiera llegado antes para haber podido enfrentar a los jefes con, con, con McCaffrey al 100%. Este, pero bueno... Se da, se da un, un muy buen momento, creo que ahorita son muy buenas noticias para los Niners, todos son buenas noticias porque miren, los Rams pues, ya están otra vez a, a juego y medio de nosotros, ¿no? les ganamos ya los dos, ya no los quitamos de encima y esperemos ya no verlos en el futuro de esta temporada. Los Cardenales pierden contra los Vikingos, unos Vikingos que están bastante sólidos, como líderes en el, en el norte de la nacional, con unos empacadores que se están desinflando. Este, y pues eh, la única, pues el único negrito en el arroz son los Seahawks que ganan y siguen un juego arriba de nosotros eh, en cuestión de récord. ¿no? Si estuviéramos parejos, estaríamos arriba de ellos porque les ganamos. Pero aguas con esos Seahawks porque vienen bastante, bastante eh, a la alza. Todavía no se las compro, yo los quiero ver jugar contra jefes. Todavía les faltan los jefes. Todo le falta otra vez enfrentarnos, eh, los Rams que los tienen también de sus chavos a ellos, entonces por ahí puede ser que San Francisco se vaya a ir yendo hacia arriba si mantienen este nivel. Pero lo de Christian McCaffrey insisto un revulsivo completo y total en la ofensiva de los Niners, me parece que, que tenemos un arma muy muy letal, muy peligrosa con McCaffrey en el campo aunado a Divo Samuel, no por ahí a mí se me ocurría la locura de hacer un trade con, con Divo pero no, tienen toda la razón eh, explotar estas dos armas que van a ser para los Niners eh, Divo Samuel y, y Christian McCaffrey, el mejor receptor corredor y el mejor corredor receptor de la liga en el mismo equipo, puede ser, puede ser, no digo que vaya a ser tiene mucho que ver con la línea ofensiva, tiene mucho que ver con cómo juega Garoppolo tiene mucho que ver ...con cómo salga de su mente... ...cae Shanahan... ...que yo insisto... ...a pesar de este resultado... ...a mí sí me gustaría... ...ponerle un coordinador ofensivo... ...a Shanahan... ...no... Eh, ...porque miren... ...una primera mitad... ...bastante... ...bastante flojita... ...sí se anotan 10 puntos... ...pero se dejan por ahí ir... ...oportunidades... ...castigos... ...que nos empezaron a meter el pie... Eh, ...a la defensiva... 9 ...jugadas necesitaron los Rams... ...para anotarnos en zona roja... ...lo cual habla de una defensiva que se fajó, que se cerró... ...y que pues... Eh, ...la ofensiva de los Rams es Copper Cup y párale de contar, ¿no? No tienen más armas, Allen Robinson por ahí apareció... ...este corredor, eh, Davis o Smith, no sé cómo se apellida... ...que fue su mejor corredor... Eh, ...Henderson tampoco brilló tanto... ...todo es, es Copper Cup, ¿no? Y sí nos hizo daño, pero no algo que nos pudiera matar... La segunda mitad, una segunda mitad brutal de los 49 en todo sentido. ¿no? Ya los Rams se fueron en cero. Los 49 se 21 puntos, algo que no se hacía en toda esta temporada. Sobre todo 14 puntos en el cuarto. cuarto Un cuarto donde también en la semana pasada hablábamos San Francisco. Y yo se los decía, era un globito que se iba desinflando conforme avanzaba el juego. Y ahora se fue inflando, inflando, inflando y terminó muy fuerte el partido. Y eso es una, una máxima que creo que tiene que tener ya el equipo. No es como empiezas, es como terminas. Y si San Francisco empieza a cerrar los juegos así de fuerte, eh, creo que pueden venir muchas más Ws eh, en lugar de derrotas. Porque San Francisco puede empezar ganando y puede irse arriba por 10 puntos, lo que ha pasado esta temporada. Pero después, ¿qué pasa? Se empiezan a ir abajo, abajo, abajo y los equipos nos empiezan a dar la vuelta y San Francisco ya no encuentra respuestas. En esta ocasión se dio y me parece que fue una segunda mitad redonda para los 49. Ahora... Eh, empecemos eh, revisando como siempre un poquito todas las líneas, ¿no? La línea ofensiva me parece que lo hace muy bien, eh, saca una actuación al final sobresaliente, pero eh, McClinchy a mí me sigue eh, causando mm, escosor, ¿no? Se pierde, deja asignaciones, hubo un par, de, un par de jugadas ahí donde pierde completamente su asignación y le llegan directito a garopolo ¿no? a destacar Aaron Banks Aaron Banks no ha permitido una sola captura de coreback en todo lo que va de la temporada y al lado de Trent Williams ese lado es una cosa brutal en la línea ofensiva de los Niners yo no le había puesto tanto, tanto caso no le había hecho tanto caso a Aaron Banks pero lo he estado observando ya de un par de juegos para acá y me está gustando muchísimo Aaron Banks Jake Brendel no es el mejor centro de repente le da unos pases unos, unos centros muy bajitos sobre todo en formación de escopeta Garópolo que miren yo que pues, por ahí le hice de coreback alguna vez y hasta tocheando, ¿no? Imagínense en una jugada RPO que tienes que hacer tu lectura rápido con el backer para ver si se clava y tiras el pase o a ver si se queda y se lanza al corredor. Ese, ese, esas milésimas de segundo que se pierden en levantar el balón ya te complica total y completamente la jugada. Y ahí es un punto que Jake Brendel no lo está haciendo tan bien, en los bloqueos más o menos también de repente si le cruzan las asignaciones se me pierde, pero sobresaliente entre comillas lo de Brendel, ¿no? Mucho que corregir todavía, no es el centro que yo quisiera, no es el centro ideal, pero lo está haciendo bien. Eh... Spencer Burford lo hace bien Spencer Burford está, está jugando bien pero de repente también tiene unas cosas que Aaron Banks por ejemplo no está teniendo ¿no? también se está perdiendo en asignaciones le están ganando por velocidad y bueno es que también estar al lado de Mike McClinchy, pues tampoco está tan, tan chido no es lo mismo jugar al lado de Trent Williams que jugar al lado de Mike McClinchy. y McClinchy, aunque ya lo hizo mejor sigue teniendo unas cosas que de veras dan no sé si dan miedo, dan pena o dan risa pero lo de McClinch Sigue siendo un, un, un bastante triste. Ojalá eh, mejore. Él dijo que tenía que mejorar y que tenía que jugar mejor. Pero del dicho al hecho, pues hay mucho trecho con McClinchy, ¿no? Pero al final la línea ofensiva. Si la pudiéramos calificar yo le pondría un 8, sobre todo por la segunda mitad. ¿no? Basándome en la primera mitad les pondría un 5, un 6. La segunda mitad les, les da para el 8, para mí. Y creo que con eso es suficiente. Porque también le dan tiempo a Jimmy Garoppolo. En la segunda mitad le empiezan a dar tiempo a Jimmy Garoppolo. Y, y mire, no es que sea Tom Brady, ni es que sea Patrick Mahomes, ni mucho menos. Y, y, y entendamos que a cualquier coreback en la NFL que le dan tiempo te puede hacer mucho daño. Y Jimmy Garoppolo no es la excepción, si a Garopolo le dan tantito tiempo puede hacer daño, le puede hacer daño a las, a las ofensivas rivales sobre todo por el arsenal que tiene, el problema cuan, con Jimmy es cuando le empiezan a, a disparar y cuando la línea no detiene nada entonces ahí se nos nubla gacho. Pero a eso llegó Christian McCaffrey, a quitarle presión de encima, porque cuando vienen estas cargas, cuando le vienen muy rápido, siempre está McCaffrey ahí y puede ser su, su válvula de, de, de seguridad de escape y, pum, y McCaffrey agarra el pase y McCaffrey puede ganarte otras 10, 15 yardas con el balón en las manos y eso es lo que va a hacer que las ofensivas ya no se vayan tan eh, directo contra Garópolo porque un linebacker uno contra uno contra McCaffrey no va a poder. McCaffrey estuvo haciendo pelotas a Bobby Wagner y al otro a Floyd y al que le pusieron porque no tienen la velocidad para ni la agilidad para detener a McCaffrey y creo que ese problema van a tener muchas defensas en, en, en, en, en contra los 49 teniendo a McCaffrey ahí y ahora que regrese Divo Samuel pues más. Eh, porque no es lo mismo Jeff Wilson que Christian McCaffrey. No seamos honestos a mí, Wilson sí es un corredor que me gusta. Pero no tiene pero ni de cerca las cualidades que tiene Christian McCaffrey. Y esto le va a complicar mucho. Ahora, le van a poner un back defensivo a McCaffrey. McCaffrey se queda bloqueando. Y entonces pues van a dejar ahí asignaciones atrás. Y ahí les encargo, ¿no? Entonces, McCaffrey sí viene a ser un, un, un revulsivo cañón en la ofensiva. Eh, entonces, eso es lo que yo veo de la línea ofensiva. Un ocho, me da para un 8. Lo de McCaffrey es un 10 es un 10 más, es un 10 plus y si le pudiera yo poner un 11 se lo pongo porque McCaffrey apenas en su segundo juego y hace un hat-trick y hace una cosa de veras bestial, eh, pase de anotación, anotación por pase y, y anotación por corrida, o sea fue bestial, toda la ofensiva de San Francisco se llamó Christian McCaffrey. Y tiene un 10. No estuvo Kyle Juszczyk. A mí me preocupaba mucho que no estuviera Kyle Juszczyk. Pero a la lañera, a los dos corredores, a Wilson y a McCaffrey, junto a Garópolo, de repente ponerlo de receptor, de repente ponerlo atrás de, del centro, atrás de Garópolo. Pues las defensivas realmente estaban tan preocupadas por, por, por lo que estaba haciendo Christian McCaffrey que de repente se le abrieron los espacios a Brandon Ayuk, que nuevamente vuelve a terminar como receptor, eh, el mejor receptor. Se le abrieron espacios a George Kittle, que volvió a aparecer. ¿no? Entonces... Hasta Ross y brilló por ahí. Entonces, eh, McCaffrey se empieza a volver un arma peligrosa por lo que hace y por lo que puede hacer que las defensivas crean que va a hacer. Y eso los va a estar eh, confundiendo bastante. Entonces, hay un 10 eh, para él. Wilson pues, bueno, complementa, ayuda ahí por ahí en algún pasecillo, alguna corrida, un par de corridas buenas que tuvo Wilson. Y es este oxígeno que hay que darle a McCaffrey porque tampoco podemos abusar de él. Por dos razones. La primera... Se sabe que es de cristal también el señor McCaffrey. Fue una de las grandes razones por las cuales las Panteras lo terminan cambiando porque se la pasaba lesionado. ¿no? Eh, 11 juegos creo que en los últimos dos años, entonces sí era una cosa bastante insostenible en Carolina. Y si acá le vamos a estar cargando el juego todo el tiempo al señor Christian McCaffrey, Dios no lo quiera, pero se nos puede lesionar. Hay que darle oxígeno y creo que con Divo Samuel va a ser esa la, la situación. ¿no? Por ahí se estaba hablando también de antes de la fecha de, de, de, de, de, de, de límite para transferencias Que se pudiera cambiar a Wilson por algo Yo apostaría por un guardia derecho Un tacle derecho, perdón Un tacle derecho, ya sentemos a McClinch Y vamos a dejarlo que descanse, que se desbloquee Y Wilson podría hacer una monedita de cambio con alguien más por ahí Por un, por un tacle derecho, ¿no? Pero bueno, ese es el cuerpo de corredores Yo les pongo un 10 por lo de Christian McCaffrey Coreback, Garopolo también, hay que decirlo, se lleva un 10, una actuación de verdad de, de, de, de un muy buen coreback, al menos este domingo, que sabemos y yo sé, y yo sé que... Pues a veces son espejismos de Garópolo, ¿no? Porque le vemos un juego así y luego le vemos otros dos malos y luego le vemos otro así. Y pues para saber cómo va a jugar Garópolo es, es realmente siempre una interrogante. Pero este domingo lo hizo muy, muy bien. Pero es que le ayuda a la línea ofensiva. Le ayudan sus receptores que no le tiraron pases. Le ayuda a McCaffrey que le quita presión. Y entonces Garópolo puede brillar, ¿no? Eh, y se lleva también para mí Un 10 de Garópolo Porque solamente tuvo cuatro pases incompletos no 21 de 25 me parece Por ahí fue la estadística 230 y tantas yardas, dos anotaciones, cero errores. Rating de 132 puntos y cacho. Creo que este domingo no le podíamos pedir más a Garopolo. Puso tres muy buenos pases. Puso varios muy buenos, ¿no? La verdad es que en las zonas medias sobre todo lo suyo. Pero estuvo tirando afuera a los flats, a Ayuk. Ese pase que le puso a McCaffrey que dicen que iba muy alto. No, es que así tenía que ser porque el linebacker iba ahí nada de él, ¿no? Podían llegar los safety's. Se lo puso perfecto McCaffrey, es un atrapadón, brinca por él. Tal vez ni siquiera tenía que brincar, pero él fue a buscar el balón. Como receptor es lo que te enseñan, busca el balón. Se la lleva, touchdown, y el pase que le pone aquí. Sí, pudo, pudo haberlo tirado antes, tal vez sí, porque estaban metidos los backers. Alcanza a reaccionar uno de ellos y tira el pase. Pero lo pone, es un arco iris que si lo ha puesto más bajo igual está sin intercepción. Hoy es defendido, pero se lo puso donde tenía que ser y solamente Kirill lo alcanzó. Y fue una, un gran pase de Jimmy Garoppolo que se lleva, creo que la mejor actuación de lo que lleva de esta temporada. Y no recuerdo si en la anterior tuvo una así, pero tuvo un juegazo el señor Jimmy Garoppolo que también para mí se lleva un 10. Eh, receptores, nuevamente Brandon Ayuk se vuelve otra vez el receptor, eh, el mejor receptor del equipo 6 recepciones, me parece. Otras ochenta y tantas yardas. Me parece que lleva como 1.400 yardas. Eiju eh, que en esta temporada, y eso, o algo así. Por ahí leí, no me crean, pero va muy bien. Brandon ello está dando una gran temporada. Me parece que la mejor desde que llegó a los Niners. Eh, Ray Ray McLeod, más o menos, ¿no? Por ahí, afortunadamente, aparece. Recuperando el balón suelto de McCaffrey Que es el único punto negativo Que hay que checar con McCaffrey Tuvo dos fumbles <coughs> Uno que termina No siendo fumble Que yo creo que sí era Y ahí yo la neta sí me quedé Dije si lo hubieran recuperado los Rams ¿Qué hubieran dicho? Que sí era fumble Pero como la recuperó quiero En la yarda 2 O 1 Dijeron que no era fumble ¿no? Ahí sí me pareció un error. Yo creo que sí era fumble y teníamos que haber quedado más cerca. Me parece que fue decisión de localía. No lo sé, pero McCaffrey no tenía que haber tirado esa. Y la otra tampoco. De estas cosas también la suerte juega. Para los que a veces no creemos mucho en la suerte, pues sí, sí, sí, sí, sí existe. Y si ese balón no ha estado ahí Ray, Ray, Ray McLeod, si no le cae en las manos, quién sabe qué hubiera pasado... Porque el fútbol americano, como ya lo hemos hablado, pues es de momentos. Y ahorita hablamos un poquito de eso, de los momentos. Ojalá que no se me olvide. Pero bueno, eh, McLeod, eso. Por ahí algún pase. Eh, eh, creo que fueron los que aparecieron. No contamos con Divo Samuel. No contamos con Joan Jennings. Y aún así se logró explotar el ataque aéreo con, con el señor eh, Brandon como muy bien. George Kittle aparece. Christian McCaffrey aparece. Y ahí es donde se le dan los números a Garoppolo. Ross Willie, ese, ese pase que... Eh, más que un gran pase de Garópolo, más que un, una gran jugada de, de, de Duili, fue una tome, tremenda y completa confusión de la defensa de Rams. Lo dejaron pasar como si no existiera el señor este, el Ross Duili. Los dos se quedaron pensando que Garópolo le iba a tirar a Ayuk en esa escuadra afuera. Y era, tenía sentido porque Garópolo siempre le tira la primera opción y en esta ocasión eh, se los. <ríe> Este, iba a decir una tarugada, una palabra obscena, pero en esta ocasión se los chamaqueó Garoppolo y le tiró al fondo y estaba solito Duili. Y creo que esa jugada termina por matar las esperanzas de los Rams que intentaban todavía regresar de un déficit de 10 y de ahí se pone el escenario para ya la ventaja definitiva, ¿no? Entonces, este, viene el juego aéreo a las cerradas hablando de Duili, buen bloqueador también. Hablando de, de, de George Hill buen bloqueador, buenas manos en esta ocasión. Juego redondo de las alas cerradas de los receptores. Yo ahí les pongo un 9, 8.59 a los receptores. Me parece que lo hicieron bien. Sobre todo no tirándole balones a Jimmy Garoppolo. Eso le ayuda muchísimo a cualquier coreback de la NFL. Y si no pregúntenle a Aaron Rodgers y si no pregúntenle a Tom Brady. Y nos seguimos, ¿no? Pero bien, en general creo que la actuación de la ofensiva da para un 9, 9-5. Sobre todo en la segunda mitad. La primera no me gustó tanto. En la primera yo les pondría un 7. Porque pues un touchdown y luego un gol de campo. Y por ahí los detuvieron. entonces Pero creo que termina salvándose muy bien. 31 puntos son algo muy bueno para una ofensiva en la NFL. Si tienes una defensa como la que mostró San Francisco. Y que puede ser todavía mejor con los que van a regresar. este A la defensa, a la frontal más o menos. Eh, sí, eh, tener a Bosa en el campo es... Otro boleto, Ray Jackson ya lo empieza a hacer mejor. Y ojo también ahí con, con eh, Samsung EvoCam que está metiendo mucha presión. Omenu, Ridgeway viene en el centro, Gibbons más o menos. Y el, el problema sigue siendo el centro, ¿no? Si nos corren o nos llegan a hacer yardas por tierra es por el centro. Y ahí nos surge que ya regrese Arik Armstead que parece que ya regresa después de la semana de descanso, ¿no? Entonces, el centro, si se cierra, si se logra cerrar ese centro de la línea defensiva, va a ser otra cosa. A Stafford no le estaban pudiendo llegar, no le estaban pudiendo meter presión porque pues, el señor eh, Ryan seguía casado con cargar con dos, con tres, con cuatro. Eh, cuando se le ocurre empezarle a disparar a, a Stafford, lo volvieron loco y Stafford cometió los errores, ¿no? Llegaron ahí un par de capturas, una de Fred Warner que se va como el mejor tacleador del equipo, otra de Nick Bosa que suma su, su octava captura me parece del año. Yo le hubiera dado media en la de Warner, ¿eh? porque Warner lo estaba trasavillando pero llega Bosa y lo acaba de tirar, entonces yo le hubiera dado ahí media captura a Bosa, al final no se la dan, pero una captura de Bosa bien, que no estaba apareciendo en el juego y al final terminó apareciendo, ¿no? Eh, entonces a la frontal yo le daría un 8 siete y medio, ocho más o menos, por esta onda de que el centro sigue siendo muy vulnerable. Las esquinas de Omodre, Lenoir hizo lo que pudo. Eh, contra Copper Cup, pues no se puede hacer mucho, ¿no? Eh, ni Charvarius Ward por ahí también dejó un par de, de, de pases al señor Allen Robinson. Entonces, es que ese es, es partido el juego, ¿no? Si yo tuviera que calificar la primera mitad... Les pondría un 6. y le pudiera calificar la segunda mitad, es un 10. Entonces, por eso les doy esta calificación de un. Al perímetro un 8. Porque también los safety es bien. Ufanga es el segundo mejor tacleador del equipo después de Warner. Quisiéramos que apareciera interceptando más pases. Pero lo hace bien. Estuvo disparando y estuvo metiéndole también mucha presión al señor Stafford, eh, confundiendo ahí atrás a, a, a los receptores, confundiendo al señor Stafford y Fanga lo está haciendo bien, Jimmy Ward yo espero que ya le quiten próximamente ese, ese, ese guante blanco de yeso que trae, porque creo que eso no lo deja estar muy cómodo y creo que lo puede hacer mejor el señor eh, eh, Jimmy Ward que no está jugando tanto de Septi, está jugando más como Nickelback, ¿no? Ante la ausencia de pues, todo lo que tenemos, por ahí salió lastimado eh, Charvarius Ward un ratito qué bueno que regresó yo ya me estaba angustiando, pero el perímetro pues una, una, una actuación destacada, nada maravilloso, les alcanza para un 8 que yo creo y los linebackers me gusta Fred Warner, lo vuelve a hacer muy bien, el alma de la defensa y ojo con Oren Borgs que pues no estaba ni contemplado y, y entra y juega y juega muy bien, se lleva hasta por ahí una captura para pérdida de yardas, una tacleada. Y apareció en momentos importantes el señor Orenborgs. Entonces creo que bien cubiertas las ausencias de Al Sahir y de Drew Greenlow. Que nomás no podemos ver este tridente junto a muchos juegos. Pero pudiera ser que ya regresen también para después de la semana de descanso contra los cargadores, ¿no? Entonces los backers pues lo hacen muy bien. También creo que les da para un 8. En general la actuación de la defensa creo que me, me da para un 8 y medio. Yo desde mi muy humilde punto de vista. Y en general el equipo, bueno, hablando de equipos especiales pues Robbie Gold bien, ¿no? Por ahí está se, se talkió con el señor eh, Jalen Ramsey que llega le mete por ahí un empujón, pero pues al final terminaron perdiendo los Ramsey, terminaron más frustrados por ahí estaba peleando Jalen Ramsey con otro esquinero, un novato en la banca y esto les pasa siempre a los carneros cuando juegan contra nosotros, terminan peleándose entre ellos ya es mucha la frustración de este equipo contra nosotros y es que no es para menos no ocho juegos de temporada regular, seguidos en donde no nos pueden ganar, cuatro temporadas donde los hemos barrido y eso ya debe ser muy frustrante para Donald, Ramsey, eh, Rapt, etcétera, etcétera. Stafford, los que sean, llevan muchos años sin poderlos ganar en temporada regular. Sí, está por ahí Arrocito Negro del juego del año pasado, del campeonato de la eh, conferencia. Que yo cambiaré esas ocho por esa. Pero bueno, al final seguimos manteniendo la hegemonía sobre los Rams. Eh, Robbie Gold, muy bien. Ray Ray McLeod, de verdad hay que darle un aplauso parte nos ayuda mucho en mejores posiciones de campo. Mira, estaba en el juego precisamente de, de, de los eh, Seattle contra los Gigantes. Richie James fumbrió dos, dos balones, ¿no? Que era nuestro regresador de patadas. Y se ve la diferencia entre un regresador como Richie James y Ray Ray McLeod. Que como regresador de patadas nos está ayudando muchísimo, de verdad. Hay que agradecerle mucho a McLeod las posiciones de campo que nos está dando, ¿no? Por ahí sí vamos a quedar en la 20, terminamos en la 35, hubo una que íbamos a estar en la 4 y el señor la agarra y sale como hasta la 12. Eso le dio mucho oxígeno a esa ofensiva de San Francisco que terminó en touchdown. Entonces, Ray Ray McLeod, muy buena adición en equipos especiales, nos está ayudando muchísimo. Y equipos especiales yo creo que sí les doy un 10 porque aparte también, qué bueno que ya están volando las patadas. Hasta allá no, no nos metamos en problemas porque no lo estábamos haciendo nada bien. No, o sea, tanto los jefes como los Falcons nos habían estado regresando las patadas hasta la 40, hasta la 50, hasta nuestro campo. El me la mejor solución para evitar esos problemas fue vuelalas todas, todas, todas, de todas, todas, que salgan de la 25. Porque al final, ¿cuántas yardas puedes agarrarlos atrás? 5, 10, tampoco es tanto y te arriesgas a que te ganen otras 20, 30, pues es... Si hacemos la balanza, mejor vuélalas y que todas sus ofensivas empiecen en la 25. Y nos salió perfecto eso. Espero que lo sigan haciendo. Porque si tienes una unidad que no está tan bien para detener, vuela las patadas y lo hicieron muy bien. Por eso yo creo que a los equipos especiales termino dándoles un 10. Lo hicieron muy, muy bien en esta ocasión. Eh, ¿Qué más? Coacheo, eh, Ryans y, y, y Shanahan Houston. Perfecto. En la segunda mitad lo hacen muy bien. Eh, de un, un partido que se estaba complicando mucho. nos íbamos perdiendo ahí por un puntito. Casi igual que contra los jefes. Y, y, y se regresa y se domina. Y, y se blanquea los Rams. Y se muestra un poderío ofensivo que emociona. No me quiero volar. no o sea, Tienen razón todos. Y yo se los dije pues, con, con calma. No quiero hacer menos la victoria de los Niners. No la quiero minimizar. Pero vámonos con calma también. Porque no nos podemos emocionar tanto miren lo de McCaffrey también, pues, lo van a empezar a estudiar las ofensivas, ya vieron las defensivas, ya vieron que McCaffrey va a ser otra arma y se van a empezar a preparar, no esperemos que McCaffrey tenga cada ocho días estas actuaciones de pase de, de, de anotación y recepción de anotación, o sea, no pero es bueno porque nos va a servir de anzuelo, de repente McCaffrey tal vez no va a aparecer, pero eso va a ayudar a que aparezcan otros jugadores como Samuel como Kirill, como Ayuk y necesitábamos este revulsivo, insisto, y este anzuelo que haga que las defensas de repente muerdan en donde no es y no los comamos por otro lado. Entonces, pues bueno, en general esto es lo que yo veo de la, de, del equipo. Me gusta y, y creo que una de las mejores noticias, además de la victoria y lo de McCaffrey, es que no hubo lesionados. Primera vez en la temporada que no hay reporte de lesionados eh, de este partido. Al contrario, viene semana de descanso. ...se pueden recuperar los juegos... ...no hubo más lesionados y van a regresar... ...se habla de que va a regresar Arik Armstead... ...va a regresar Jason Berrett, ...va a regresar Andrew Greenlow... ...posiblemente hace César Zahir, ...tal vez Kyle Juszczyk... Eh, ...van a regresar muchos elementos... ...que nos están haciendo mucha falta... Y, y, y, y, ...y vienen en el momento perfecto... ¿no? ...porque estamos entrando en noviembre... ...que es un mes en el que se define mucho... ...dentro de la NFL... En noviembre es un mes en donde... ¿Se empieza a pintar el camino a playoffs o empiezas a quedar fuera? En, en, contra San Diego empieza una nueva temporada de los Niners. Estamos en, en, en, en tablas 4-4 a un juego de Seattle. Quitando a las águilas que pues, parece que no los va a parar nadie. Este, los Gigantes ya se vio pues, también que son una mentira contra Seattle. Eh, los Vaqueros pues no sabemos. Yo no se las compro todavía. Fuera de eso, pues, es líder Atlanta, es líder Seattle... Eh, es líder Minnesota. Minnesota tal vez el, es el que más se la estoy comprando ahorita de toda la conferencia. Creo que pueden ser los más sólidos. Lo de Atlanta también me parece un espejismo. No digo que no lo estén haciendo bien, sí, pero no creo que les dé para llegar muy lejos tampoco. San Francisco completo En un nuevo enfrentamiento contra Atlanta Creo que sería otra historia eh, Tampa Bay se está cayendo ¿no? Lo de Brady no camina Yo creo que los problemas personales le están afectando También mucho al señor Brady Y en general el equipo no está caminando No es lo mismo tener a Bruce Arians que a Todd Bowles eh, Al mando no Entonces bueno Veremos ahí si Brady termina la temporada O no la termina o cómo la termina porque pues apostó muchísimo, ¿no? básicamente apostó a su familia por jugar y no le están saliendo las cosas. Pero en general en la conferencia no veo mucho nivel, creo que los trabucos están en la americana, acá se va a poder colar el que sea. ¿no? Este, entonces yo creo que San Francisco tiene como reiniciar la temporada contra los cargadores de Los Ángeles, este, y de ahí encaminarse vienen los, vienen los Ángeles Nuevamente en casa, va a ser otro juego en casas El SoFi se pintó de rojo y se va a volver a pintar Porque si la gente no va a ver A los carneros menos van a ver a los cargadores Entonces se va a volver a pintar de rojo El sofá y Stadium y luego vienen aquí a México Que en teoría Es juego de local de los cardenales Pero todos sabemos el 99.9% de la afición en el Azteca vamos a ser Niners y tal vez el otro 1% va a ser de Chile y de Mole y por ahí algunos cardenales, ¿no? Porque, digo, sin hacer menos a la afición de Arizona, pero creo que aquí no hay mucha y, y aquí estamos repletos y atascados de Niners. Entonces, son otros dos juegos que van a ser para, básicamente como si fuera casa para los Niners, más lo que se viene. Yo creo que los Niners tienen todo todo jugando a este nivel y regresando los lesionados para poder hacer mejor las cosas. Todo va a depender de qué tanto se conecten, qué tanto siga jugando decentemente la línea ofensiva, qué tanto Garoppolo tenga tiempo para ejecutar y qué tanto puedan hacer tan eh, letales en el sistema de Shanahan, Divo y McCaffrey juntos. El regreso de Armstead, el regreso de, de Greenlow, el, el regreso por, probable de Al-Sahir y si Jason Berrett puede estar en la otra esquina y puede estar al 100, no les cuento lo que podría pasar con este equipo. Y no me quiero volar porque así como hace 8 días decía no veo para dónde, esta semana era importante ganarlo por eso, para irnos con la victoria, irnos tablas, estar a un juego de Seattle, eh, descanso y que regresen tantos lesionados. Puede ser una cara diferente a la de los Niners, pero ojalá que sí se la crean y ojalá que sí jueguen ...y sean conscientes del talento que tenemos para poderlo hacer. Entonces, pues bueno, tampoco es que esté tan fácil, ¿no? San Diego no es tampoco una perita en dulce. Los cardenales se nos indigestan por Kyler Murray y de Andre Hopkins. Eh, los bucaneros, pues bueno, Tom Brady. Entonces no está nada sencillo. Los delfines, aguas, ¿no? Porque traen a la dupla más letal... Por aire en la NFL con Whittle y con eh, Tyreek Hill. Que ya conocemos a Tyreek Hill. Entonces no está tan fácil tampoco el calendario. Pero de que se puede, se puede. Nos falta Seattle otra vez que viene a la alza. Me enfrentaremos al final nuevamente a los, a los cardenales. Y por ahí tenemos eh, todavía pendientes a Las Vegas. Este, y a quién más creo que ya. no Entonces por ahí son los juegos que nos están faltando. Creo que los commanders. Pues ya veremos. Yo creo que todavía hay varios juegos a los que no hay que restarles importancia, pero creo que San Francisco tiene con qué poderse llevar la división. No digo la conferencia, yo siento que estamos lejos de Filadelfia, a menos que se les venga una hecatombe, que de esas que luego suceden, que ya le pasó a Arizona, que ya le pasó a los acereros y le ha pasado a muchos equipos. Entonces San Francisco tiene eh, las credenciales, tiene con qué poder remontar y, y quién sabe hasta dónde pueda llegar esta temporada, ¿no? Entonces, pues bueno, contentos señores, felices. Eh, y, y yo en esta ocasión sí me siento más eh, ¿cómo decir? ilusionado, me ilusionó esto que le aporta a Christian McCaffrey al equipo. Y yo creo que nos puede llevar eh, bastante, bastante lejos esta ofensiva. Si Shanahan no se nos nubla, y ojalá si considere traer un coordinador ofensivo. Yo sigo insistiendo que lo necesita a pesar de esta victoria, pero bueno. Abrazote carnales, de verdad eh, Vámonos a, a recibir a nuestros difuntos Este, contentos ¿No? Hay nuestra ofrendita, aquí yo tengo la ofrenda Niner, así la podemos llamar Y ojalá nos visite En este, los Niners eh, Que se nos adelantaban. Les mando un abrazo a todos carnales, cuídense Mucho, disfruten estos días eh, Y pues bueno Nos vemos el, el jueves en Canal 49 No sé si lo voy, esténse pendientes No sé si lo voy a subir en jueves Tal vez lo suba hasta el viernes tenemos semana de descanso, entonces también pues tengo que ir reorganizar. Aprovecho para organizar cosillas, pero ahí esténse pendientes entre jueves y viernes. Entre jueves y viernes hubo Canal 49 y Twitch, pues sí. Yo creo que nos vemos el viernes en Twitch, tempranito como la vez pasada. Eh, y pues el domingo a, a, a disfrutar a la familia, a disfrutar la NFL sin presiones, sin estrés. Eh, esa, esta semana no pierden los Niners, <risa> pero tampoco van a ganar. Será triste, pero estaremos relajados al menos. Le daremos eh, vacaciones a nuestro gastroenterólogo, nuestro cardiólogo, nuestro psicólogo, etcétera, etcétera. Un abrazote, hermanos. Hasta aquí el podcast. Eh, leo sus comentarios y, y les mando un gran abrazo a todos. Cuídense mucho. Redes sociales, canal 49 no, oficial, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Twitch, canal 49. Corazoncito de gracias. Denle clic, apoyen al canal. Únanse como miembros dorados y participen en la rifa que se viene bien chida ya de este mes de noviembre. Eh, ¡Y ya lo saben! ¡Ya lo saben! ¡Ya lo saben! Goniners!